con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Hola, amigos, ¿cómo están? Amigos de Estilocracia, les mando un beso súper grande. Estaba terminándome este café en este momento y estaba pensando, bueno, los tips de los que hemos venido hablando esas semanas han sido de ventas, pero de nada nos sirve vender si no damos un buen servicio. Ya no buen servicio, ya no podemos limitarnos a un buen servicio. Nuestro servicio tiene que ser memorable. que signifique Que se quede en la mente de nuestro cliente. ¿Cómo vamos a lograr eso? Les pongo el ejemplo, por eso si me acordé del café ahorita, el, en una simple taza de café. Es muy distinto que me traigan mi taza de café, señorita, su café, con, ahí está, ¿no? A que de repente llegue el mesero, ya saben, todo hermoso y bello, su mano de brazo, su cerveza, señorita, su café y el café venga con una espuma hermosa encima, una forma de corazón súper lindo y una pequeña galletita a lado. En este caso, como estamos en un restaurante francés, bueno, la galletita es un macarrón, la cual se ve también súper linda. Eso es lo que llamamos en servicio el efecto wow. Una simple taza de café se convierte en una súper taza de café con una galletita, con dándole forma a la espuma, con la pequeña canela que nos da el corazón y con ese excelente servicio de buen estado, señorita, le traigo su café. Así es que ya lo saben. Si quieren vender más, tengan un servicio memorable. Les mando un beso a todos. Chao.